gracias. Hola, chicos, y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Ya hemos salido de la casa, vamos caminando al metro. Hoy es un día especial para Hayato porque hoy le entregan sus lentes. Ya, un Ay, ahorita trae otro diseño, ¿eh? De lentes. Sí, entonces los vamos a llevar con nosotros en el blog. Vamos a ir a comer y luego creo que vamos a ir a un café a trabajar. Y él va a estudiar y vamos a ir a recoger sus lentes. Sí. de aquí se me hacen muy curiosas okay. mm. oigan siempre que nos subimos al metro yo sé que viene vacío pero es porque nuestra parada es de hecho la primer parada ¿Qué? ¿Qué Yepun yochaizo, no ya. Yep. Good good Ay, ¿cómo hago? Yota. Yepo. Hansan Yepo. Sí. Hansan Yepo íbamos camino al restaurante, pero miren los arbolitos de Sakura. Ya floreció la Sakura rosa y vean, es que está. Ay, es precioso. Precioso. Los amo. Soy muy fan. Qué bonitos. Chicos, y hemos venido a comer al Ichi Ramen que es uno de los ramen o el ramen más famoso en Japón. Todos los turistas siempre venimos a... una hojita donde tú puedes elegir qué tanto quieres que tengas y es que pida más carne, más cebollín, puedes elegir aquí tienen todas las opciones. lo que aquí 이거를 앞에 있는 여기에 넣으면 <coughs> 스태프분들의 가족 이제 잠시만 기다려주세요 고맙습니다 메뉴에 잘 모르는 거 있으면 여기에 사진도 있고 이거를 보면서 시키면 아마 될것 같아요 맥주도 있고 이런 사이드 메뉴 추가로 차실 시키고 싶어요 낄수 있고 파 그런 것들 그리고 이거는 탈 하면 먹은 후에 턱 없고 싶은 사람은 가에 남아라고 하는데 명만 추가할 수 있어요. 여기가 이런 거 있어서 완전 프라이빗 공간이에요. 그래서 혼자서 먹을 때 너무 변할 것 같은 하고 그리고 여기에 일부도 몰라도 그냥 쉽게 있을 수 있어요. 아빠도 영어가 있었고, 그리고 스태프분들이랑 얘기를 안 해도 되니까 좀 편하게 먹을 수 있을 것 같아요. 그래서 여행을 올 때는 여기 오시는 게 추천해요. 다 그리고 컵 있고 여기 밑에 물이 나와요. 이렇게 하는 건가? 하여튼 해 봤습니다. 고지성 그럼 다음에 어디가 우리? 우리는 아, 가야 또 안경. Let's go get your 안경. Yes. Chicos, pues estaba deliciosa la comida, pero ya vamos rumbo a la tienda de anteojos a recoger los lentes nuevos de Hayatito bebé. Bebe. Estamos... Yes, yo Alma y Hayatito bebé. Tania. Tania bebé. Hayatito bebé. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tocha. Ya llegamos chicos. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 처음부터 마지막까지 한 담당자가 해주시는 게 너무 좋은 것 같다. 음. 그렇지. 서비스 여기 너무 좋아. 응. 그래서 그냥 한 시간이라도 기다릴 수 있겠다. 나는 카페에서 <웃음> 기다려. 그러니까, 못 기다려. 응, 맞아. 이건 그냥 내 거라서, 그냥 그래. ya venimos al cafecito estamos en una cadena que se llama Tolis que es como el Starbucks japonés, es parecida a la cadena y Hayato está aquí con sus lentes a punto de abrirlos Unboxing, Unboxing Unboxing? Yes! Wow! ¡Suscríbete! Es turn Ah, sí, Hayato es bien lento, abriendo regalitos, todo que no se rompa. Y yo soy de las que rompen volturas y se emocionan. Ay, qué chana? Ok. ¡Solmón, sal! ¡Guau! 아 예쁘다 나무 아 나무 케이스 일본스럽고. 오 일본스럽다 일본스럽다 오오 예쁘게 하고 있어 예쁘다, 예쁘다. <웃음> 진짜 이쁘다 케이스가 진짜 예쁘지 않아? 음 예쁘다 Butter, and <that's> yes yes yes. <laughs> <that's normal. <that's normal. <that's normal. Oh, guapo, guapo. ¿Qué tal su nueva imagen? Muy guapo, mm, Hayato. Vinguardian Revios. Aroho, mola. Chua, ¿Chua? Sí. No, no, no, no, no, Gracias. De nada. Ay. Chicos, y ya hemos salido del de café y ahora vamos rumbo a un restaurante de pollo frito coreano que nos encanta. De hecho, es una de nuestras cadenas favoritas de pollo coreano. Y acaba, si sí, se llaman en el de Chicken y acaban de abrirla aquí en Kioto así que vamos a ir a ver qué tal a ver si sabe igual <laughs> miren esta es la cadena de pollo coreano. se llama Nene Chicken y sabe delicioso <muchas> <muchas> <muchas> <muchas> 역시나 엄청 일본스러운데. <웃음> 저안 맞는 거 아니에요? 한국. 네. 와. 한국에 온 기분이에요. 느낌 좋아. 이태원 클래스 많이 들어온 느낌. 파우. 반방. 오케이. 그리고 그래. 양념이랑. Tee juice, no wing. Yes. And Here, no. Okay. No, no, sour. Right. Ah, no. Grapefruit sour. Yes. Okay. Yes. ¿No? alcohol beer. Yes. No alcohol. Por eso se ve tan joven. Por eso me gusta. Sí también. <laughs> <I know. laughs> este que yo pedí es un cóctel de soju con naranja. Está muy rico, pero hace mucho que no tomo alcohol así que me truco fuertecito y Hayato con su cervecita sin alcohol. Ay Gracias. Vean este plato gigantesco que nos vamos a aventar. Oh sí, si, qué rico. Buen provecho. Charboquee, sumida. ¿Qué? ¡Ay, rico! rico?! ¡Muy rico! ¡Muy rico! Sufriendo Salud Quiero... Salud ¿no? Chicos, estaba muy rico Llevamos de regreso a la casa Espero que les haya gustado Nuestro blog, nuestro blog De vagos en la calle la verdad es que ya quitaron el estado de emergencia aquí en Kioto. Y podemos salir libremente. Y me siento muy feliz. Así que espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.